Registros de la clasificación, cae la tarde, se termina la tanda, Werner, balances Mariano, ¿cómo te va? Y no, arrancamos bien y bueno, estar ahí era un poco el, el deseo, pero estábamos lejos y en entrenamiento, así que bueno, eh, buen, buen lugar hasta el momento de, en, en posiciones, por supuesto una vida de Jonathan, acá con la llanta de Linear nos gana igual, y, y bueno, eh, a esperar, falta el último grupo. Qué frase, y la habías hecho ya una lectura... De lo del potencial de castellano Hoy apenas terminaba el entrenamiento Sí, sí, por supuesto eh, Hay que ser consciente cuando Son mejores y cuando hacen las cosas mejores Y bueno eh, Nada, pensar a, a ver Cómo termina hoy Había seriedad, gestos adultos Como que no estabas del todo conforme Y después del de ensayo termina siendo mejor de, de aquello sí. eh, eh, Muchísimo mejor, imagino Sí, sí, sin duda, sin duda que sí Fue, fue mucho mejor Y bueno eh, con la incertidumbre hasta la clasificación de cómo iba a ser y bueno, pudimos pegar el salto. Mañana día para sumar, por lo que decís. Sí, eh, sí Castellano está en otra. Debería ser su día, pero bueno, esto es automovilismo.